Te saluda el profesor Mario Héctor boger Vamos a hablar hoy de planificación estratégica con rigor científico y base matemática. En tu país y en el mío se cometen dos errores graves que impiden mejorar a las empresas y que pasan inadvertidos por algunos profesionales. El primer error es el análisis FODA, que solo es una foto del presente. Es 100% subjetivo. No informa cuál es la fortaleza que aprovecha mejor una oportunidad. Tampoco informa con qué fortaleza se defiende la peor amenaza que viene contra la empresa. Todo es cualitativo, por lo que los profesionales unen subjetivamente o ponderan, que es otra forma subjetiva de dar un valor, o se ponen de acuerdo entre un grupo para crear un objetivo. Esto no es serio, y no es profesional. El segundo error es el análisis pestal. El análisis pestal es solo una foto del entorno actual. También es 100% subjetivo. Analiza el entorno de hoy que rodea a la empresa. El plan estratégico no es para hoy, es para el futuro. Los objetivos estratégicos son a largo plazo, tres o cinco años. Sin embargo, ni con el análisis FODA, ni con el análisis PESAL, se pueden crear objetivos de largo plazo, porque son del presente no del futuro. Apostaría tu sueldo que un objetivo estratégico creado ahora durante el año 2023 con el análisis FODA, uniendo una fortaleza con una oportunidad, apostaría su sueldo que va a seguir estando vigente esa fortaleza y esa oportunidad? Dentro de tres o cinco años, yo no apostaría el mío. ¿Y tú? ¿Y entonces para qué usas Foda? ¿Para qué usas Pestal? Foda y Pestal es para el presente, para el plan de acción, para el POA, plan operativo anual, no para el plan estratégico solo aportan objetivos operativos que dependen de las operaciones, de la misión, de la cadena de valor. Reducir gastos, aumentar la cantidad de clientes o de alumnos en una universidad, satisfacer al cliente, mejorar los procesos, certificar por ISO. Capacitar al personal, incorporar, todos son operativos. Todo depende de las operaciones. Sin embargo, es común verlos dentro de planes estratégicos disfrazados de objetivos estratégicos. No lo son. El análisis FODA, el análisis PESTAL, solo pueden agregar información para crear objetivos actuales, para el presente año, para el plan de acción o el POA. Pero, si con ellos se crean objetivos y se ingresa en un plan estratégico, se los disfraza como si fueran objetivos estratégicos, pero no, son de corto plazo dependen de las operaciones. Si hoy tienes un plan estratégico y está en marcha, está vigente, pero si sientes que no te satisface, que no tiene verdaderos objetivos estratégicos, es como si viajaras en un avión al 50% de su potencia. Un motor es el motor POA, plan operativo. El otro motor es el motor PEI, plan estratégico institucional. Si tú no tienes objetivos estratégicos o tienes objetivos operativos disfrazados de estratégicos, Trabajas con un solo motor. Trabajas al 50% de potencia de tu organización pública, de tu universidad, de tu pyme o de tu empresa. Algunos no se dan cuenta porque a la empresa le va bien, logra resultados. Claro, operativos, no estratégicos están trabajando bien al 50% de su potencia la solución la trae Michael Porter y Goran Sof Prahalad ellos hablan de las weak signals son débiles señales que anticipan oportunidades futuras, hoy no existen, amenazas futuras, hoy no existen, pero están en estado de gestación, son hechos portadores de gérmenes del futuro. ¿Cuál es la importancia en el mundo de las weak signals? Yo escribí en Google la palabra plan estratégico y ¿qué encontré? millones mil resultados y escribí Wix Signals y ¿qué encontré? 473 millones de resultados. Para la importancia que los profesionales en el mundo dan a las Wix Signals: 473 millones contra 9 millones. Los profesionales de Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia leen artículos y aplican Wix Signals los profesionales de América Latina, nos hemos quedado, nos quedamos en el modelo que se creó en Estados Unidos en el año 1960, cuando nace el FODA y nace el plan estratégico, diagnóstico organizacional de lo que pasó, análisis FODA de lo que está pasando, Análisis pestal de lo que hoy rodea a la empresa. En América Latina no se analiza el futuro. ¿Qué resultados logran quienes sí analizan el futuro? Bueno, acá tienes a la empresa Indumil. Indumil es una empresa pública en Colombia. Ellos fabrican armas y municiones y le venden a tu país y a todos los países de América Latina. En Indumil descubrieron 21 oportunidades futuras y 32 amenazas futuras, todas validadas matemáticamente. Ahí estoy yo en la foto, con dos almirantes. Atrás hay generales y coroneles de distintas fuerzas de Colombia. El almirante Wills, gerente general de Indumil, me dice que la consultoría superó sus expectativas porque la metodología aplicada le permitió visualizar objetivos estratégicos reales basados en análisis científicos matemáticos cuando conocí al magíster Jimmy Frank Rolando él es director de una eh, caja de crédito en Trujillo, Perú estaba en el lugar 11 del posicionamiento Hoy está en el lugar número 2. Descubrió 11 amenazas, 19 amenazas y 8 oportunidades futuras que no aparecen en el FODA. No podían aparecer. El FODA no analiza el futuro. Cuando estuve en Chile... En la Universidad de Atacama, la Uda, el director de planificación estratégica de esta universidad, el doctor en ingeniería de minas Jorge Navea Castro, ahí está en la foto, me dijo: analizando weak signals logré identificar 13 amenazas y 14 oportunidades futuras que no conocía, y que el FODA de la universidad no había detectado. Cuando estuve en el Poder Judicial de la República Argentina, la máster licenciada ingeniera de calidad, María José Toledo, me dice, las ocho fuentes de hechos, portadores de gérmenes del futuro para descubrir oportunidades futuras y amenazas futuras, superó mis expectativas. En la Universidad de Lima, en el Perú, el máster ingeniero licenciado Alejandro Phillips logró descubrir 15 oportunidades futuras. Y 23 amenazas futuras que el FODA no permite descubrir. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a esperar a que termine tu actual plan? ¿O lo vas a actualizar? Si vas a esperar, es aceptar seguir perdiendo oportunidades. Imagina que tu plan termina en el año 2024-2025. ¿Vas a esperar? ¿Vas a seguir perdiendo oportunidades? ¿Vas a seguir trabajando al 50% de la potencia de tu empresa? ¿Vas a perjudicar a tu empresa, a los dueños y a los accionistas? Mira, lo mejor es actualizar ahora el plan estratégico, para comenzar a mejorar e incorporar ese 50% de potencia estratégica que te falta. ¿Quieres una prueba? Revisa ahora tu plan estratégico. Revísalo. ¿Crees que los objetivos que tiene tu plan son verdaderamente estratégicos? ¿O crees que son objetivos operativos disfrazados de estratégicos. Es muy importante para ti esta definición. Está en juego tu empresa, los dueños de la empresa y los accionistas, y tú mismo, tu ética. Te invito a compartir. Reenvía este video a tu director general, a tu gerente general, a tus colegas ayúdales a que se actualicen. El profesional que invierte en su actualización y en su transformación brinda mejor servicio y aporta más valor ayudando a otros a mejorar. El profesional que no invierte en su actualización y transformación, brinda el mismo servicio que sus competidores, perjudica a su empresa, perjudica a sus clientes, continúa usando herramientas, Foda, Pestal, BCG, etc., que no aportan valor al elaborar el plan estratégico y generan un 50% de potencia no utilizada. Algunos evolucionan, otros siguen haciendo lo mismo. ¿Dónde estarás tú? Este máster y licenciado en Economía de la República Dominicana, del Consejo Nacional de Competitividad de las Universidades, INTEC y PUC, especialista en monitoreo y evaluación, descubrió 24 oportunidades futuras que no conocían en el Consejo Nacional de Competitividad y 21 amenazas que podían llegar a provocarles riesgos. En Colombia, el sociólogo Eduardo Peña Banega, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Director General de Pastoral, Vicerrector General. En la mayoría de las 10 oportunidades y ocho amenazas futuras que he descubierto, ya hay algunas señales o gérmenes de su posible ocurrencia. Están ahí, me dijo. En más de 700 empresas en estos años ya he formado y entrenado a sus profesionales para ayudarles a descubrir con Signals oportunidades futuras y amenazas futuras. Algunos viajé a las empresas y di capacitación presencial. Otros, desde la pandemia en adelante, di capacitación online a través de Zoom. Tanto a empresas como a consultores, he ido formando y hoy están ellos aplicando Wix Signal en una enorme cantidad de empresas. Tal vez te interese ser un estratega profesional y consultor de clase mundial. Para ver el contenido de la planeación estratégica matemática ejecutada con OKRs estratégicos a través de un enfoque ágil te invito a que copies y pegues esta URL o la copias, mira, en el primer comentario del video la voy a volver a publicar, también la puedes encontrar allí y vas a ver el contenido de este de esta metodología que vengo aplicando hace ya varios años. La ejecución del plan estratégico a través del enfoque ágil del OKR. Mira, el sistema tradicional de ejecución anual de un plan estratégico es muy largo. A fin de año se revisa lo que pasó durante todo el año, pero esa revisión es post-mortem. ¿De qué sirve revisar en diciembre lo que pasó en enero, febrero, marzo del año que pasó? Esta revisión no permite tomar ninguna decisión, ninguna acción, cuando se están produciendo los hechos, porque se revisa ocho, o nueve meses después. Es por esto que estamos utilizando los OKRs estratégicos y también los operativos, para asegurar trimestralmente a través de equipos el logro y la ejecución de cada uno de los objetivos estratégicos. A partir de la misión, de la visión y del propósito de la organización y de sus objetivos anuales, lo vamos a subdividir en objetivos trimestrales Vamos a plantearnos resultados claves y acciones claves. Este es un proceso que viene, se viene dando en el mundo. Mira, en el año 1960 nace el modelo del plan estratégico. Primero con un enfoque funcional, después con un enfoque basado en procesos y ahora con un enfoque de agilidad, flexibilidad y comunicación dinámica con el cliente ejecutada a través de los OKR trimestrales. No hay que esperar un año. La ejecución del plan estratégico es muy fácil ahora a través del modelo de OKR planteando objetivos y resultados claves para la organización, para los equipos y para el individuo. Yo, cuando formo a los profesionales en esta metodología, quedo encantado de ver con qué rapidez asumen el marco estratégico, el marco de los OKR y el marco organizativo. Mira, ese es mi correo electrónico, mi WhatsApp. Tal vez te interese comunicarse conmigo. Si es así, bueno, yo ayudo a los CEOs y a los directores y gerentes a elaborar su plan estratégico. En forma presencial, viajo a la empresa o en forma online por Zoom. Nos reunimos dos horas una vez por semana, un equipo multidisciplinario o con los consultores, lo mismo. Lo que hacemos es desarrollar el plan estratégico y luego ejecutarlo. Tenemos dos herramientas, el Balance Core card, y OKR. si te interesa puedes seguirme en mis redes más de 11.000 profesionales me siguen en LinkedIn más de 4.000 me siguen en YouTube 230.000 me siguen en el Club Tablero de Comando y casi 1.000 en mi grupo de estrategas profesionales en Facebook te espero te espero para que juntos hagamos una planeación estratégica con rigor científico, con base matemática. Eres un profesional y debes encarar el punto de vista científico de la ejecución de un plan estratégico. Nos vemos. Hasta pronto.